De mundo de placeres porque no vienes y le al Señor porque no entiendes que esta vida es pasajera y solo ofrece muerte y condenación si tú vinieras a los pies de Jesucristo si tú vinieras a servir al Salvador serías feliz pues te lo ofrece paz y gozo y vida eterna te ofrece Dios de amor sabio consejo Recibí yo de mis padres Sabio consejo que jamás olvidaré escribir a Dios y entregara mi alma a Cristo Y para siempre con mi Cristo he de reinar Si tú vinieras a los pies de Jesucristo a servir al Salvador, serías feliz, pues se ofrece paz y gozo. Estás escuchando No desatiendas Esta grande invitación Recuerdo aquel murió Clavado en un madero Con grande amor Nuestros pecados perdonó. Si tú vinieras A los pies de Jesucristo a servir al Salvador, serías feliz pues se lo ofrece paz y gozo y vida eterna te ofrece. Thank mm -hmm. you. en el mundo yo sé que más allá de las estrellas El, cielo, el consuelo de niño Y verás como él te ayudará Con amor tus lágrimas él enjugará Y sentirás ese gozo Te apartes de la mano de mi Dios Porque entra la fuerza al corazón Sigue hacia adelante, nunca desmayes Porque en el cielo recompensa tú tendrá Y vendrá desde el cielo el consuelo de mí Verás como él te ayudará. Con amor, tus lágrimas se enjugarán. Sentirás ese gozo. Hasta llegar al dulce hogar Hasta llegar donde te encuentras mi buen Dios Oh Señor ayúdame a seguir No permitas que yo caiga, yo no quiero claudicar Dame más fuerza mi señor y dame más humildad para servirte. Corazón, tómalo, es tuyo, mi Dios. No tengo nada que ofrecerte, pues todo es tuyo. Misericordia, te pido, guarda mi alma fiel. Yo solo quiero servirte, amarte y vivir contigo en ese lugar que tú preparaste, Señor.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 para servirte Para servirte te Jesús, ayúdame a caminar, porque mi anhelo es llegar a tu mansión. Y unirá ya esta canción que hoy te canto a ti, y ya para siempre. Está recondicionado.